entonces a la comisión número uno de las Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica. El primer expositor es Jorge Rojo, de la Universidad de el Salvador, y el título de su ponencia es El problema ontológico-cultural del pensamiento popular según Rodolfo Puch. Te Deseo la palabra, Jorge. Muchas gracias, y es un placer participar de, de esta jornada. Este, bueno, yo me voy a acotar al tiempo, ¿no? son 15 minutos, así que voy a compartir para restringirme. Muy bien. Este, eh, Perdón, para dejarlo en pantalla completa esto. F5, F5, fíjate si te da. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar. Ah, aquí está. Muy bien. Bueno, ahí está. Voy a empezar con una aproximación al concepto pueblo en la reflexión argentina de la filosofía de liberación, pero me voy a, este, voy a aprovechar una, presentación, un, una exposición que hizo este, Ariel Fresia, Iván Ariel Fresia, este, en su último libro, en su última publicación. Este, estar en, con lo sagrado, que ha hecho una, una exposición al comienzo de esa obra sobre esta problemática. Aprovecho la síntesis de él. Este, y entonces, en esta síntesis, este, Fresia nos, nos va a hablar que este, no hubo un consenso ni acuerdo semántico sobre el concepto pueblo, sin embargo, estuvo presente en los inicios de la reflexión Argentina sobre la, de la filosofía de la liberación, ¿no? ubicándonos en ese grupo este, de, de, de, de gente de filosofía que intentó una, novedosamente en, a, este, en la, a partir de los finales de los 60, particularmente del 68 en adelante, este, el, la reflexión sobre cuestiones más propiamente nuestras americanas y particularmente latinoamericanas, este, en, de este grupo, de la filosofía de liberación, este, en sus obras escritas entre el 73 y el 75, este, cita eh, la obra de Ardiles, de Casalla, de Ceruti, pero especialmente estos como coordinadores, ¿no? eran, eran este, obras fundamentalmente colectivas, aparece siempre lo popular y el pueblo de una forma recurrente, y ocupa un lugar central en los debates, eso queda claro. Pero también queda claro que este, no, no eligieron como nombre, a pesar de que la temática común siempre estaba en el pueblo, nunca se puso en, ninguno de, en ninguna de las publicaciones, ni siquiera como este, título del grupo, este, Grupo de Filosofía del Pueblo, este, más que en algún momento, este, en todo caso de Escanone, de Juan Carlos Escanone eh, pero como teología del pueblo, pero no filosofía del pueblo eso es muy interesante, bueno no me voy a detener mucho pero es muy interesante para para detenerse, para plantear esto este, diferentes concepciones filosóficas y políticas que se dieron o sea no, no hubo un acuerdo semántico como decía recién ya que eh, algunos abordaban el, el, el concepto pueblo como pueblo-clase, pueblo-nación, también pueblos-sectores populares, que no coincidían con los anteriores, y en, esta, y en esta cuestión también aparece que esta reflexión en muchos autores, y sobre todo se reflejó en la referencia por el uso del pueblo en tensión dialéctica con el antipueblo, ¿no? que tenía que ver con este, algunas orientaciones políticas de aquel momento, este, pero que queda dentro de, de, este, de la reflexión de estos grupos. Este, bien, dentro de, esta, de este grupo y dentro de este, de este campo de reflexión sobre la problemática de lo popular y el pueblo, hay una línea que recoge una, una línea que se puede encontrar en tres autores fundamentalmente, de Rodolfo ¿no? Kusch, Gunther Rolf Kusch, Carlos Kuyen y Juan Carlos de Canone, que coinciden mucho en términos, en métodos y enfoques, este además de una amistad que los unía también. Pero al margen de esto, este podemos encontrar también que este pueblo y lo popular este no coincidían totalmente a, a nivel semántico, este, especialmente en lo conceptual. Pueblo, vamos a ver, por ejemplo, hay una eh, fresia va a, a confrontar desde este, de, la, la postura primero de Cuyen y de Scannone, en particular, referido especialmente a las publicaciones de aquel momento, de aquellos momentos iniciales. ¿Por qué? Porque... Como si ubicamos este, la, la vida de, de, este, de Rodolfo Kusch vamos a recordar y tener en cuenta que él fallece el año 79, no, este, no llega a los años 80. Kuyen, este, sí, más vale, vive actualmente y Scannone hace poquito que falleció. Así que la obra de ellos continuó, sin embargo, la de. Eh, la de Rolfo Kusch termina el año 79. Este, entonces, restringiéndonos a esa época, a los años 70, entonces Cushen desarrolla la idea del descubrimiento de la nación como un universal no imperial, ¿no? un universal este, dentro de la problemática de la filosofía concreta, ¿no? este, y lo universal este, se presenta este, como una, una, un sesgo de, de limitación, este, ante el cual la, la liberación de la filosofía se plantea frente a tal universalidad no imperial, o sea, no este, liberándose o eh, saliendo de la subyugación. Este, especialmente de, de lo totalitario, sí, planteado en estos términos, entonces sí se planteaba una liberación, y el filósofo en todo caso tenía que ser fiel al pueblo en su lucha por el devenir nación. Y la filosofía se comprendería como aquella filosofía liberada por esta lucha, la de devenir nación, elaborada y apropiada por el pueblo. Entonces, aquí... El concepto pueblo eh, y, el, y el pueblo en sí mismo ocupa un lugar central, indudablemente. Ahora bien, estamos esto en el planteo de Cuyen. En cuanto al planteo de Scannone, no coincide totalmente, aunque sí en la centralidad. Cuando dice, cuando mucho, afirmo que su propuesta sistemática sería la articulación reflexiva y crítica de la sabiduría popular Acá está subrayada la idea sabiduría popular, que es la que va a desarrollar posteriormente, en la que el pueblo es el sujeto de esta sabiduría popular. Por lo que la filosofía tiene un punto de partida en la sabiduría popular y en la praxis de liberación en la que está enmarcado el pueblo latinoamericano. Este concepto de praxis es va a ir después en desarrollos posteriores, es canones, a ir explicitándolo no tanto dentro de la línea este, de las izquierdas y la interpretación de praxis en ese contexto, sino de praxis más relacionada con ese, esa sabiduría popular y el pueblo ¿no? como sujeto. Bien, esto como una introducción al planteo. Lo popular en Cush. Bien, vamos a acá a lo central. Yo solamente voy a subrayar dos aspectos, nada más, por una cuestión de tiempo. Este pueblo, propiamente, no es un término concreto. Eh, perdón, eh, un término concepto. No es un término concepto. ¿En, en, ¿en qué sentido? Que no, no, no es algo que este, pueda subsumirse, este, lógicamente, bajo una racionalidad, sino que es símbolo, símbolo que también cabe aclararse, que dentro de los estudios de la, este, de la semiótica y la semiología formal, este, no, en ese sentido no, eh, símbolo está haciendo referencia más que nada al ámbito mítico, ¿no? o un ámbito trascendente, de, de lo que puede ser, ser subsumido este, conceptualmente aquí estamos haciendo referencia a una problemática que excede lo lógico este, y lo epistemológico sino que está eh, refiriéndose a algo más, este, más profundo lo que kush llama el fondo de América estamos en un plano del estar por supuesto que Estamos hablando de una determinación que no es óntica en el sentido de la lógica racional, sino que está remitiéndonos a un planteo ontológico perteneciente al mundo del inconsciente geocultural. Acá, geocultural, tomo el concepto de Kush, ¿no? este, de geocultura, es, y el fondo de América como aquello que está en ese inconsciente geocultural. Entonces, lo popular se sitúa dentro de la cuestión ontológica del estar. El estar es una instancia originaria, fundamental, y se define como una categoría previa al ser. Por lo tanto, la comprensión de la realidad es diferente. La experiencia de la sabiduría de los pueblos se apoya en el nosotros estamos. Y la primera forma de esta sabiduría es el saberse arraigado. Cabe Aclarar aquí que cuando decimos que es una categoría previa al ser, no indica algo de inferioridad o subalternación a la del ser, de ninguna manera. Se está subrayando la diferencia entre ambas, incluso lo previo o lo más acá. Fundamentalmente se indica que se encuentra en planos diversos de la existencia. Si nos imaginamos una estratificación de la existencia, el ser y el estar se ubican en estratos diferentes. Entonces, uno de los conceptos que, este, que ayudan a, a, a este planteo este, ontológico este, es el de fagocitación, favo ¿no? que utiliza Rodolfo Kusch en varias de sus obras, especialmente en América Profunda. <coughs> este, yo voy a citar este, el estudio que hace... Porque él hace una síntesis muy, este, muy acotada y muy clara. Este, Cristian Valdés Norambuena, no este doctor chileno, este, que dice: como primera acepción, citando directamente a Kush ¿no? en, en esa obra, América Profunda, como primera acepción, un proceso de absorción, de asimilación y de incorporación. Ese proceso biológico pertenece ya sea a la alimentación como a la defensa del organismo, del organismo vivo. La, la analogía kushiana se aplica en el caso cultural, como resultado de un contacto entre la cultura del ser con la cultura del estar. Lo que los académicos de la cultura, nombrados como los, los técnicos de la filosofía cultural, así lo llamaba cush este, se llaman aculturación se llaman aculturación a ese fenómeno este, que clásicamente, ¿no? que podemos ver especialmente desde el análisis de la cultura este, que clásica ¿no? como, eh, como podemos encontrar en los europeos en general pero tal concepto es claramente inadecuado frente a, a la vastedad de la realidad cultural la aculturación supone dos cuestiones uno, un movimiento de objetos y comportamientos humanos unidireccionales, que va de la cultura europea hacia América. Y dos, que ese movimiento es beneficioso para los americanos, pues les permite pasar de lo salvaje a lo civilizado. En el fondo, evidentemente, tenemos este, un eurocentrismo, claramente, este, que no nos permite salir desde, de este sesgo, ¿no? eurocéntrico Jorge, hay dos minutos ¿eh? gracias hay dos niveles existenciales de la cultura el superficial que plantea la perspectiva del ser la cual considera la cultura desde los objetos materiales y los comportamientos objetivados de la cultura formales esto es, objetos en definitiva ¿no? y, por y por otro lo profundo del estar enraizado eh, que se enraiza en el estar y este es el nivel ontológico se dan procesos complejos de absorción, asimilación, defensa y consiguiente reelaboración de los contenidos culturales incorporados. Este es el nivel ontológico al que queríamos hacer referencia. Este, de modo tal que estamos, cuando hablamos del estar, es ese, ese nivel que está abajo, que subyace, este, pero que a su vez sobre, es el que, sobre, que se apoya lo, el ser, o sea, lo que se apoya lo óntico. Lo originario y auténtico está en el estar. Y por último ya cierro con esta, citando esta frase de la canción de Lito Nevia, Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir de, de qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Y este vivir del que se trata es estar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Eh, la próxima exposición es de Alan Florito Muton de la Universidad de Buenos Aires y el título de su trabajo es La teoría crítica de Bolívar Echeverría, esperanza y emancipación social como continuidad del programa de Max Horkheimer. Bueno, por mi lado lo que voy a hacer es también leerlo, es el trabajo resumido y leerlo son tres partes, así que lo comienzo a leer eh, lo más rápido posible. Uno, eh, el etos barroco en Bolívar de Echeverría. Las lecturas que Echeverría hizo de Marx y Benjamin lo ubican como un claro continuador de la teoría crítica que nació con Scott Heimer en la década de 1930 y se fortificó con las figuras de Adorno y Marcuse. Una de las discusiones que se generan en este siglo XXI gira en torno al sucesor legítimo de la dirección del Instituto de Investigación Social. ¿Sólo un alemán viviendo en Alemania puede ser el continuador de las ideas de la Escuela de Frankfurt? ¿Dónde debemos poner el peso del análisis cuando nos encomendamos la imperiosa necesidad sobre la actualidad política? Echeverría es para muchos intelectuales latinoamericanistas un candidato a ocupar ese lugar por marcar una continuidad con los fundamentos más sólidos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Por este motivo, creemos que es imperativo un abordaje de la visión del barroco desarrollada por Echeverría. Entre tanta riqueza intelectual que presentan los escritos de este autor sobre el tema, se debe proceder con cautela a retomar el concepto de él, que él genera, él crea, llamado barroco. Al examinar los escritos de Echeverría sobre el barroco, principalmente debemos enfocar nuestro recorrido en su obra La modernidad del barroco de 1998. Primero, el barroco es definido como un etos, un principio de construcción del mundo de la vida que opera a partir de las intenciones de los sujetos. Como otros etes, plural de etos, en la época moderna, el etos barroco era una forma de vivir en y con el capitalismo. Los cuatro etes históricos que han surgido en torno al capitalismo son el barroco, el romántico, el clásico y el realista, Siendo el barroco el, más, el que más fricción ha generado frente al mercado capitalista. Es decir, es de alguna manera un elemento, un concepto que le permite el, la crítica del capitalismo actual desde Latinoamérica a partir del barroquismo. ¿no? Hace toda una genealogía que obviamente no voy a ingresar, pero está bueno mencionarlo para poder comprender hacia dónde apunta el autor. Segundo, el barroco es definido como una forma de vivir en el capitalismo y una forma de resistencia a la lógica del valor de cambio, a partir de la otra cara de la mercancía, que es el valor de uso. Como Asevera Echeverría, lo que distingue y vuelve fascinante al barroco es su negativa a consentir el sacrificio de la forma natural de la vida. El valor de uso en la tradición marxista se refiere a la forma natural de los objetos que prima en el consumo individual. Los objetos en el consumo se caracterizan por su materialidad, su particularidad en relación a otros objetos y su utilidad. Esta forma natural de los objetos se desnaturaliza cuando estos funcionan como valores de cambio en el mercado, ya que se impone la lógica de la equivalencia abstracta. La idea del barroco como modernidad volcada al valor de uso resulta, prima facie, sorprendente, como ¿Cómo entender un sistema de consumo improductivo, simbólico y sacralizado como era el del barroco, basándose en una categoría individualista y utilitaria que el marxismo heredó de la economía política clásica, por ejemplo, de Adam Smith y David Ricardo? En realidad, valor de uso para Bolívar Echeverría es un concepto más amplio que aquel que el marxismo tomó de la economía política clásica. Valor de uso no solo se refiere al estatus de los objetos en su pluralidad cualitativa, sino a la forma natural de la vida que se desenvuelve de manera paralela al mercado. Un mundo de la vida con cierta autonomía en relación al mercado. Con la expansión del valor de uso hacia la forma natural de la vida, Echeverría buscaba pasar a la crítica, perdón, de la crítica a la economía política, Vamos de nuevo, Echeverría buscaba pasar de la crítica a la economía política y a la crítica del conjunto de la vida moderna. En el barroco, la socialidad socionatural asociada a los valores de uso se configuraba como una experiencia estética mediada por la ritualidad de la iglesia contrarreformista. Tomaba distancia del mercado gracias al disfrute de la fiesta barroca marcada por el gozo estético, libre en realidad o en las apariencias, del imperativo de la equivalencia acumulación capitalista. En el capitalismo plenamente desarrollado, en cambio, la forma natural de la vida con otros contenidos que en el barroco existe, pero tiende a ser subsumida casi totalmente bajo los imperativos de abstracción del valor de cambio y de la acumulación. El barroco sería una formación sociocultural que emerge con especial intensidad en un momento temprano del capitalismo, sobre todo en el Mediterráneo y en América Latina. ¿Acaso por su asociación con los orígenes del capitalismo, su autonomía, frente al mercado era mayor que la de otras configuraciones históricas de la modernidad capitalista, por ejemplo, la romántica, la clásica o la realista? Los conceptos E.T.E. y la pareja valor, uso, forma natural de la vida están sin duda estrechamente vinculados con la obra de Echeverría al apuntar una socialidad más allá del mercado que estaría presente, con menor o mayor intensidad, en las múltiples encarnaciones de la modernidad capitalista, la barroca, la realista, la romántica, etcétera, pero no parecen entrañar el mismo significado. Los etes son prácticas culturales que resultan de distinta manera la contradicción, perdón, vámonos. No, los etes son prácticas culturales que resuelven de distinta manera la contradicción entre el valor de uso, forma natural de la vida y el mercado. Mientras que el valor de uso, forma natural, de la vida son modalidades de trabajo y disfrute que no están totalmente subsumidas al mercado. Una tercera definición del barroco, según Echeverría, tiene que ver con el código Falgia, practicada tanto por los indios urbanos de México como por los, los indios de los Andes, cuando se vieron obligados por las circunstancias coloniales de genocidio y desestructuración cultural a apropiarse de la cultura occidental y redefinirse como mestizos a través de una teatralización de su nueva identidad. Por esta vía se arriba a una cuarta definición relativa a la intersección de dos proyectos históricos. El profuso mestizaje que buscaba rehacer la cultura española en América y el jesuita caracterizado por la continua puesta en escena de la tensión entre la tentación y el ejercicio del libre albedrío. Dos, la idea de mestizaje en el pensamiento de Echeverría. Como todo concepto, el barroco de Bolívar Echeverría posee una compleja genealogía que incide en sus significados actuales. Por ello, inicio, rastreando algunos de los significados funciones que ha tenido el concepto del barroco en la modernidad reciente, tanto en América Latina como en Europa. El propósito de este breve espacio es explicar cómo fue posible el surgimiento de un concepto del barroco que legitimara esta formación histórica como modernidad alternativa. Es claramente el debate sobre el postmodernismo de los 80 y 90 que hace posible el barroquismo de Bolívar Echeverría, a pesar de que Echeverría era hostil al postmodernismo, incluso como concepto de periodización. A lo largo de estas décadas se debatió en los medios intelectuales metropolitanos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, sobre el agotamiento de la modernidad, tanto como estética y lógica sociocultural y su desplazamiento por la condición posmoderna. Según los exponentes del posmodernismo, la modernidad iluminista que homogenizaba todo, racionalista y obsesionada con el progreso, estaba dando paso, felizmente, a un universo cultural marcado por la diferencia, reciclaje y los saberes débiles. Esto llevó a la última... búsqueda... Esto llevó a la búsqueda de tradiciones intelectuales o lógicas socioculturales históricas que prefiguraron el postmodernismo. El barroco no tardó en interrumpir en este espacio. Bueno, el cierre, en realidad voy a hacer el tercer paso, más adelante un poquito. Tres síntesis y propuestas de Echeverría. Bolívar Echeverría procesó estas distintas vertientes, las del mestizaje por un lado y las diferencias, estos diferentes puntos de los etos, ¿no? De los etes, mejor dicho. Y... Precisamente lo que hizo es eh, profundizar en la crítica en la teoría crítica y extenderla desde una visión latinoamericanista. Es decir, su compromiso con el aparato categórico del capital de Marx y su convicción de que estamos viviendo una irreversible crisis civilizatoria, civilizatoria del capitalismo. Eh, para mí se conjuga con la crítica que hace Hotzheimer y hace Adorno respecto a la civilización moderna, sobre todo en dialéctica de la ilustración. Entonces lo que intento, que obviamente está en vía de expansión el trabajo, hacer es un análisis en conjunto como el verdadero continuador de la teoría crítica y obviamente a partir de eso lograr, si es que se puede a futuro, hacer unas críticas a Harnett, ¿no? Porque Honneth es como el, el actual director de la escuela de Frankfurt y demás, y yo lo que intento recuperar con otro autor, que es un emigrado de Alemania que se llama Stefan Gandler, críticas hacia esa visión de que realmente es eh, Hannet el, el sucesor legítimo de la dirección del instituto. Hacemos ese cierre abrupto. <risas> Muchas gracias, eh, Alan. Eh, la próxima expositora es eh, Mónica Fernández Braga, de la Universidad Nacional de Quilmes. Y el título de su trabajo es Sobre la realidad humana y la ficción ciudadana entre los ensayos de Rodolfo Kuch y Fernán Delgny. Mónica. Sabéis que tengo problemas, se me va la conexión. Lo más probable sí, es sí, que sí. voy a sacar la cámara para dale, evitar. Dale, dale. Mm. Bueno, eh, ¿me escuchan? Porque no estoy viendo demasiado, estoy intentando lo que me iba a compartir. Perfecto. Uh, bien, la, la propuesta que tengo es, eh, vengo rastreando hace un tiempo metodologías y pedagogías otras, es decir, de coloniales, las he llamado heréticas, profanas, insurgentes, contrahegemónicas, nuestroamericanas, es decir, tengo ahí como un abanico de, de términos que, que, que, que estoy intentando analizar, ¿no? Eh, y el propósito es dialogar sobre la ira divina, en este caso, y la ira del hombre de la América profunda de Rodolfo Kusch, pero además eh, incorporar una perspectiva que me parece bien interesante de Fernando Ligny, eh, que habla de la memoria de especie. El, el planteo de, eh, que va entre la ira divina y la ira del hombre y la mujer, podríamos decir, en, en esta época, eh, está en América profunda. Eh, Cush eh, creo que, por lo menos eh, a mí me parece que es el texto más geométrico en el sentido de que parte de la ira divina y, y de ahí pasa a la ira del hombre. Eh, la ira divina está vinculado con la naturaleza, con lo biológico del ser humano. ¿no? Hay ahí como un temor a los dioses en función de, de una serie de fenómenos naturales y en este sentido creo que los orígenes de la filosofía podrían tener ese mismo vector porque eh, es como que todos los fenómenos de la naturaleza eran pensados desde el punto de vista mítico ¿no? y esto es eh, fundamental Hablar de, de, de la cuestión mítica. Eh, ¿Cuál era la creencia? Dice Kush. Solo eh, en su sembrado, es decir, el hombre y la mujer solo pensaban en su sembrado porque le daba de comer, en su mujer porque le daba hijos y en su llamita porque llevaba la carga. Esto lo dice Kush en América Profunda en la página 25. Otros términos que son bien interesantes es eh, esta diarquía cosmogónica que trabaja en, en ese capítulo de la ira divina. no. Habla de Viracocha, Tunupa, de Pachamama y de Mamacocha, eh, pero en todos los casos Viracocha no es solamente un hombre, no es un único dios, sino que Viracocha es hombre y mujer al mismo tiempo y es quien va a enviar a sus hijos a la tierra, ¿no? Eh, entonces, lo que dice Kush es que eh, las poblaciones originarias, sobre todo del altiplano boliviano, que es donde él realizaba sus investigaciones, eh, lo que se buscaba para darle solución a la ira divina es eh, eh, la cuestión de pensar en, que, en, en, en no molestar, a esa ira divina, ¿no? Desde el punto de vista de cuidar lo natural, de cuidar la tierra, de cuidar el fruto. Y ahí es donde surge de algún modo esta concepción del estar, ¿no? El estar eh, implica ese concepto, en tiene, es polisémico el término, ¿no? Pero de algún modo lo que pretende con el estar es mencionar algo así como el evitar la pesadez del mundo mediante la conjuración mágica. Y por otro lado, uno podría hablar de un estar aquí, ¿no? El estar aquí como una economía del amparo, es decir, algo eh, contrario a esa economía del mercader, como le podríamos llamar, o la economía moderna, la economía política, si ustedes quieren, ¿no? Esto del estar aquí es una economía de amparo, entonces. Um, ¿Qué sucede entonces a partir de... Eh, de, de, de la conquista de América, si ustedes quieren, ¿no? Esto que la irrupción de, de, del eurocentrismo o el colonialismo, como le quieran llamar, a, al, al suelo eh, nuestro americano. Entonces va a pasar de esa ira divina, el segundo capítulo, a la ira del hombre, que lo vincula mucho con la técnica. Eh, yo creo que Kush viaja intelectualmente de esa ira divina a la ira del hombre y la mujer, y desde ahí... Eh, se destaca su más feroz crítica hacia los objetos, es decir, hacia la técnica que caracteriza al mundo eurocéntrico y a esa ciudad amurallada que ya no sería una economía de amparo. ¿no? Eh, la ira del hombre surge en la ciudad europea, dice Kush, el ser lo técnico, lo instrumental, lo ordenado, lo apolíneo, y se contrapone a la anticiudad, lo que se caracteriza por ser mágico, mítico, caótico, dionisíaco. Entonces, todo ese paisaje de cemento que caracteriza a la ciudad se mueve en función del mercado, o mejor, del mercader, puesto que, dice Kush, cito, el golpe final contra la ira de Dios es dado por el mercader. Con él se reemplaza la ira de Dios por la ira del hombre en forma definitiva y se escamotea la posibilidad de una sabiduría, Creo que es importante tener en cuenta esto de la, de la sabiduría, ¿no? Hace poco, eh, hace unos pocos días, eh, se presentó un libro de Juan Carles Mellich, en el que habla de la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Creo que en cuyo está bien clara esa diferencia. Eh, para pensar entonces eh, es esa sabiduría nuestroamericana, cuyo habla del mestizaje intelectual, ¿no? Eh, ese lugar mestizo propio de la colonización teórica, filosófica, política, educativa, científica, jurídica, social y también ética, a una especie de resentimiento intelectual que se debate entre el estar siendo ahora y el ser alguien. Ese estar siendo, es decir, el, el, el, el, el no moverse, no, el estar no es algo estático, sino que se mueve. Por eso habla del estar siendo, que identificaría a la ira de Dios, en contraposición al ser alguien que identificaría esa ira del hombre. ¿no? Eh, entonces se trata de una especie de negación cultural que nos hace olvidar un aspecto fundamentalmente humano, y que es el amparo, nunca el desamparo de la economía eurocéntrica. me parece que se cortó, ¿no? Esperemos que entre de vuelta, a ver. Es un término bien interesante. Se te está cortando mucho, Mónica. Sí, ¿eh? se me está cortando. Ya voy a ir cerrando. Me falta solamente vincacush con Deligny, entonces, esto de memoria de espejo. Deligny, una interpretación particular de Wittgenstein, trata de, de construir el concepto moderno de la naturaleza humana, es decir, todo ese basamento eurocéntrico del animal humano que habla, porque el lenguaje es parte del organismo humano y, por tanto, tiene que ver con la memoria de la educación. Entonces, ¿qué pasa con esos humanos que no tienen palabra?, ¿Hemos pensado en la memoria de España? Creo que estas son las preguntas fundamentales que se hace de Y entonces traza un tipo de conocimiento rizomático de su trabajo del asilar, lo que Kush llama amparo, él le llama asilar. Este verbo, eh, el asilar, sería como un sinónimo de amparo, eh, término que tanto trabajara Kush en toda su obra. Asilar, entonces, es buscar la casa que falta. Y se ve bien que no se trata de encasillar al individuo un poco estropeado, sino de caserear en común, dice Deligny, por así decirlo, teniendo cada especie su manera propia de actuar y reaccionar en esta búsqueda. También arremete con otros términos similares, me refiero a Deligny, ¿no? Eh, el fagocitar, característico en Cush, para hablar de cómo... Eh, de separarse de, de, de lo que sería un sincretismo o, un, o una aculturación, eh, cuya habla de fagocitar, y de ese gravitar, ¿no? Estos términos los usa Deligny en, en uno de sus libros, en varios de sus libros. Hablando de la sociedad y el advertir, Deligny dice que advino el signo del cual se puede pensar que al proliferar se fagocitó los indicios. Me parece más verosímil que el signo se haya superpuesto sobre los indicios, siendo que signos e indicios. Cortar, no. Se me volvió a cortar. Se cortó sí, se cortó. Cuando ibas a decir la diferencia entre signo e indicio? A ver, a ver si lo recuperamos entonces. Um eh, siendo que signos e indicios no tenían el mismo rol por el hecho que no eran percibidos por la misma memoria. Bien, esto lo dice Deligny entonces, y a mí me parece que tiene mucho en común con, con Cush. Entonces, a modo de cierre, desde ese lugar de origen animal, es decir, entre la vegetalidad humana o la memoria de especie y el diálogo entre lenguajes, eh, lo, lo que intenté fue conversar sobre la importancia de leer a Cush para tomar el hilo del problema intercultural, junto con algunas de las similitudes conceptuales que Deligny tiene con el primero, y las coincidencias respecto de a, eh, apostar a la intuición que, que parece eh, tener el argentino con el holandés, no eh, porque la seminalidad es un modo de conocer desde lo vegetal del humano, ¿no? Esto parece loco, pero eh, lo menciona así, como, como una vegetalidad del humano, kush y, y ni lo llama memoria de especie. Podíamos dialogar entonces sobre múltiples modos para pensar el concepto de razón, siempre en el sentido de conocimiento, aunque separado del sentido eurocéntrico. Razón o razones tales como la razón intuitiva de la que habla Spinoza, la razón sentiente de la que habla Subiri, la razón poética de Zambrano, y la razón de especie de Delini, del o la razón seminal de Kush, eh, de algún modo u otro, todos estos autores tienen eh, vínculo con el conocimiento de la intuición, que creo que está muy degradada por las ciencias eurocéntricas de la razón instrumental. Eh, bueno, no sé qué parte no se, no se escuchó, eh, pero estaba viendo que tenías problemas ya eh, y estaba intentando conectar con el celular, pero también se me caía el celular. Eh, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Vamos a pasar entonces a la última exposición, que es de Rafael McNamara, de la Universidad Nacional del Comahue y de Conicet. El título de su exposición es Hacia una ontología de lo social, notas a partir de Oscar del Barco y el colectivo Juguetes Perdidos. Gracias. Eh, bueno, el esbozo que voy a presentar eh, hoy es, eh, se puede pensar como un desprendimiento de una investigación que vengo haciendo hace años eh, en torno al pensamiento de Gilles Deleuze en el que fui encontrando cada vez más en el concepto de intensidad una, una clave para pensar la ontología. Entonces, es, en este caso, hablando de una ontología de lo social, me parece que a partir de ese concepto se puede derivar una, una investigación en esa línea. Eh, la intensidad eh, nombra un, un plano de lo real, un plano de la ontología, del cual se podrían decir muchas cosas, podemos decir, por empezar, desde la negativa, que es una dimensión amorfa, que no se puede entender desde una ontología sustancial o cosificante, eh, un plano esencialmente difuso, eh, un permanente de venir, evanescente, pero que sin embargo tiene su lógica y eh, deja sus huellas en, en, en lo concreto, podríamos decir. Es un plano de energías, fuerzas, potenciales, que desde un punto de vista de una filosofía práctica, se podría comprender, se manifiesta en la dimensión de los afectos, las pasiones, las emociones, eh, en fin, en el ámbito de lo sensible en general. Si prefiero tenerme al concepto de intensidad, entre otros motivos, podría decir que es un concepto que ha venido de la física, eh, nombra, digamos, no, no se limita al universo de lo humano, sino que afecta a todo lo que hay eh, por igual. Eh, es una dimensión que es al mismo tiempo preindividual y transindividual, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, me parece que al mismo tiempo destituye al individuo eh, de su lugar de central, como, como una suerte de entidad artificialmente cerrada. Y desde el punto de vista de lo transindividual, eh, es también al mismo tiempo una dimensión que permite pensar lo común. Eh, y esto porque. Eh, es un, una dimensión también esencialmente eh, relacional, conectiva, es decir, una intensidad nunca está sola, sino que siempre está en conexión eh, con otras intensidades. Se prolonga y cambia en, con otras intensidades en un medio que podríamos llamar de pura exterioridad. Entonces, con ese telón de fondo, eh, la hipótesis que hoy eh, quería plantear, repito, como un mero esbozo, o tanteo en algunos conceptos de, de la filosofía argentina reciente, me parece que eh, podemos encontrar una filosofía de la intensidad que tiene eh, un anclaje social muy fuerte eh, y una formulación trascendental en la filosofía de Oscar del Barco y una exploración empírica en los conceptos del colectivo eh, Juguetes Perdidos. ¿no? Entonces me parece que entre esas dos obras podríamos intentar pensar un, un pliegue empírico trascendental para pensar lo social desde un punto de vista ontológico. Voy entonces... Eh, a, a los textos de Del Barco, eh, baso eh, especialmente en algunos, en algunos textos recientes de, de, la, de la introducción de Fer Del Barco, eh, en, torno a la, en torno a lo político, en donde Del Barco describe el mundo contemporáneo como un gran sistema, ¿no? es el concepto de sistema con mayúscula siempre, eh, del que dice que es una realidad insuperable, es una actualidad implacable, que abarca todos los ámbitos del lo humano. ¿no? Dice que el sistema es la realidad. Una ¿no? tesis ontológica política fuerte. Y cito, eh, dice Barco, por lo tanto, sería mejor abandonar la idea de que el sistema se puede cambiar en cuanto tal. Porque quien quiere, entre comillas, cambiarse es en primer lugar el propio sistema dice el barco y esto lo quiere sin ninguna conciencia, sin voluntad, ¿no? sino, sino que es como un gran autómata, que es otro concepto que él usa para hablar del sistema, una suerte de totalidad abierta, eh, articulada en relaciones eh, diversas entre dispositivos heterogéneos que van desde lo social hasta lo técnico, hasta lo divinal, etc. ¿Sí? Por, por eso decía antes que parece englobar todos los ámbitos de lo humano. Desde el punto de vista empírico, dice el barco que eh, se dan de hecho eh, numerosos contramovimientos ¿no? que él llama resistencias y ahí nombra distintos movimientos sociales y políticos eh, de, de distinto tipo, eh, pero no solo resistencias sino también creaciones de nuevas formas de vida ¿no? entonces hay resistencia y creación al mismo tiempo desde un punto de vista que podemos llamar micropolítico eh, o, o bueno podemos darle cualquier otro nombre que ustedes quieran eh, todo esto cito, configura un mundo de problemas que hoy se expande errático por el cuerpo social. ¿Sí? Es una cita de Barco. Ahora bien, desde el punto de vista empírico, dice El Barco que tanto estas resistencias como estas creaciones son formas del propio sistema queriendo cambiar. ¿Sí? No son exteriores al sistema. Entonces, digamos, esta lectura desde este punto de vista parecería clausurar todo posible resquicio o salida que pueda cuestionar al sistema. Pero sin embargo existe, dice del barco, un más allá, un punto no político o un ámbito del no sistema. Son todos conceptos que él utiliza para denominar este, este, este más allá del sistema, paradójicamente inmanente al sistema. ¿no? Entonces él dice que el impulso totalizante del sistema encuentra, y cito, un, el escollo de lo trascendental. Esto es de un texto eh, que se llama Actualidad de la religión. Para caracterizar este plano trascendental, Del barco usa distintos nombres a lo largo de sus escritos, habla de lo innombrable, la zona, lo absoluto, algo, Dios, etcétera, etcétera. etcétera. Son distintos nombres que él va multiplicando a lo largo de sus escritos eh, que lo que tienen en común es mentar un plano de lo real que solo es accesible a partir de una intensidad vivida. Ese es otro concepto que aparece una y otra vez, la intensidad vivida. ¿No? Como ejemplos de esto, el barco nombra la locura, el dolor, la alucinación, la experiencia mística. Estas zonas, eh, eh, se, se, en estas zonas se produce un derrumbe, podemos decir, de las estructuras conocidas y se asoma una, una alteridad radical, que el barco tematiza como un espacio sin yo y sin mundo, como una suerte de hay indeterminado, que solo se puede sentir como un puro acontecer, una pura presencia. Sin sujeto ni objeto. ¿sí? Eh, que tiene formulaciones que lo acercan mucho a, a una suerte de teología negativa del barco cuando intenta eh, atrapar este, este plano de la antología. Pero ahí en ese punto extremo aparece, eh, en un texto fundamental para mí, que es Nota sobre la Política del 2010, eh, aparece un concepto de hombre como, y cito, esa manifestación trascendental del amor. Primera definición. Segunda, intensa subjetividad. Y, por último, como lugar trascendental. Tres, tres maneras de nombrar una, una suerte de concepto de hombre, en donde el barco sitúa un concepto de política que tiene una modulación ética y una modulación mística. Y entonces, en ese lugar paradójico, el hombre aparece como sujeto tachado, dice el barco, de la suprema intensidad. Y en ese lugar, eh, cito, los humanos nos hallamos ante el abismo de una herrancia libre y desconocida. Al mismo tiempo, en otro texto, ese campo trascendental aparece como, y cito, un tipo de igualdad no subjetiva como condición del despliegue social de las intensidades. Fin de la cita. Esta cita es fundamental para lo que estoy tratando de pensar, ¿no? Repito, ese campo trascendental aparece entonces como, ahora cita, un tipo de igualdad no subjetiva como condición del despliegue social de las intensidades. Sí, entonces, concepto de hombre como lugar trascendental, pensado como una igualdad no subjetiva, que es condición, nos parece que condición en las filosofías trascendentales es, es fundamental, ¿no? Como condición trascendental para un despliegue empírico de lo intensivo en lo social, podemos decir, ¿no? Y ahí es a donde entra, me parece, y se puede conectar esta propuesta con, el, el, el, con la filosofía de los juguetes perdidos, del colectivo Juguetes Perdidos, como una perspectiva ligada a la creación de nuevas formas de vida, desde una perspectiva de una antología de la intensidad, ¿no? Entonces, si el campo trascendental es eh, un concepto algo vago, si se quiere, de hombre como igualdad no subjetiva y condición del despliegue social de las intensidades, bueno, me parece una propuesta que hago es la de pensar el colectivo Juguetes Perdidos, los conceptos de este colectivo como una prolongación, una profundización de esta orientación, hacia el campo empírico, ¿no? Eh, entonces voy a leer una brevecita del comienzo del libro ¿Quién lleva la gorra? del colectivo juguetes Perdidos en donde para caracterizar ahí su, eh, su campo de estudio, cito ¿Qué pasa en los barrios? Se presentan como escenarios de guerras sociales, a veces difusas campos de batallas sin bandos antagónicos fáciles de identificar a priori Territorios por donde circulan pibes silvestres. Vecinos engorrados o no. Gendarmes que los piensan como cuarteles a cielo abierto para el disciplinamiento moral. Violencia policial y de las bandas. Militantes que inauguran locales. El dinero que derrama de los planes sociales. El consumo que crea nuevos pactos. La sociedad del muleo en todo su esplendor fin de la cita. Entonces, este, este paisaje abigarrado que, que, que proponen los Juguetes Perdidos de lo que llaman los nuevos barrios, eh, es el escenario, digamos, de, de una investigación empírica de este colectivo formado por tres eh, sociólogos que tienen, dan talleres en barrios del conurbano guanerense con pibes y pibas que habitan esos barrios, ¿no? en donde se trata de dialogar, de pensar colectivamente con estos pibes y pibas, y son talleres que también funcionan, digamos, como, como espacios de pensamiento colectivo y espacios de creación artística también. En su último libro, por ejemplo, La, La Sociedad Ajustada, aparecen eh, plasmadas ahí muchas creaciones de estos pibes, por ejemplo, en letras de hip hop. Entonces, a partir de ese dispositivo de investigación empírica de lo social, a mí me parece que el Colectivo botes perdidos propone una filosofía práctica muy potente, anclada en el concepto de intensidad. Eh, dicen en uno de sus textos, cito, en cómo una sociedad lidia con la intensidad, se juega gran parte de la dimensión política de la época. Fin de la cita. Entonces, eh, me parece que, para resumir y esquematizar un poco algunos conceptos, podemos decir que sobre lo real intensivo, ¿no? sobre lo real de la intensidad, el colectivo Juguetes Perdidos propone eh, pensar la emergencia de dos realismos posibles, que son dos formas de vida, dos formas de lidiar con la intensidad, ¿no? O sea, sobre lo real intensivo, dos realismos, que ellos llaman el realismo vecinal y el realismo pillo. ¿no? Esos son dos conceptos. El realismo vecinal eh, es una forma de gestionar lo que el colectivo Juguetes Perdidos llama vida mula. Y la vida mula es un continuo, eh, vital, formado por el trabajo, la familia, la educación, el consumo, planes sociales, etc. ¿sí? Es un encadenamiento cotidiano de espacios y actividades eh, sobre, que, que, que, es, que constituye un sostén frágil sobre vidas que son esencialmente precarias, ¿no? sobre territorios que son esencialmente precarios. Y esta vida mula tiene su gesto característico en el engorrarse, en el ponerse la gorra, ¿sí? Eh, ellos toman mucho la jerga de los pibes eh, para forjar conceptos, por eso van a notar que cuando hablo de, de, esta, de este pensamiento toman muchos conceptos que son coloquiales, pero ellos los transforman en conceptos. Entonces este realismo vecinal tiene como característica codificar todo fenómeno social en términos de peligro, en términos de inseguridad, y frente a esa inseguridad, el ponerse la gorra es el gesto existencial, digamos, que permite enfriar, controlar, Contener esa intensidad que amenaza con romper ese continuo de la vida mula en el que se sostiene el frágil equilibrio vital. ¿no? Entonces, ese es el realismo vecinal. Frente a eso. Rafael, tengo dos minutos. Sí, sí, sí, ya voy cerrando. Frente a eso, el realismo pillo se caracteriza no por el ponerse la gorra, sino por el raje y el atrevimiento, ¿sí? por la huida y por una relación, este, si se quiere, lúdica y utilitaria con los moldes sociales, digamos, ¿no? Dice. Los pibes no se quedan nunca en el molde. El molde es el molde del trabajador, del buen vecino, de la piba que sostiene los cuidados domésticos, etcétera. ¿Sí? Los pibes saltan de un molde a otro de manera atrevida, dicen ellos, ¿no? Proponiendo modos no gorrudos, como dicen ellos también, no gorrudos, de lidiar con la intensidad, ¿sí? Ahora bien, esta vida pilla no cabe romantizarla porque es violenta, oscura, etcétera, es decir, es la intensidad es amoral, dicen los juguetes perdidos, ¿no? Dicen, por ejemplo, cito, una intensidad no es nada muy filosófico ni abstracto. Una intensidad es algo que escapa fuera de la normalidad, algo que agujerea la realidad. Realidad igual vida mula. Algo que se le escapa a ese continuo. Se desquicia y se evade por pura aceleración de sus partículas más intensificables. Entonces pintó la locura y fue... Todo deviene puro ritmo. Fin de la cita. Y entonces, eh, la disputa por la intensidad que supone estos territorios sensibles supone una lucha por liberar las intensidades del corset que propone la vida mula. O sea, no se trata ya solamente de lucha de clases, sino de disputa por formas de vida. ¿no? Eh, entonces, ya para cerrar, eh, me parece que tanto en la apertura de trascendental de Oscar del Barco, como en la lucha empírica de los desrealismos de los poetas perdidos, late justamente la pregunta por las formas de vida. ¿no? formas de vida. Okay, En Oscar del Barco tenemos la noción despersonalizada de hombre como intensa subjetividad, el lugar trascendental eh, para una revolución del alcance ontológico, y en el, en el despliegue social de las intensidades por tomar la formulación del barco de los poetas perdidos, me parece que eh, aparece también un campo empírico pensado como disputa de dos realismos, ¿no? que, que son los que es a partir de lo que se articula lo que ellos llaman territorios sensibles. ¿no? Entonces me parece ahí como un, un nudo empírico trascendental que quizás habilite un pensamiento ontológico acerca de lo social. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, eh, les agradezco a todas las exposiciones estuvieron todas muy buenas, muy interesantes. Ahora vamos a tener media hora de, de espacio para preguntas. Yo les diría lo siguiente, vienen que tiene una manito abajo? Los que quieran eh, hacer alguna pregunta o intervención, levantan la manito y les cedo la palabra. Bueno, Mónica. Eh, Rafael, me quedé, me quedé muy intrigada con eso que pareciera un oxímoron empírico-trascendental. Eh, nah, me, me, me gustaría saber eh, eh, qué, qué, qué implica, ¿no? Eh, sí, sí, por eso, eh, claro, son dos dimensiones eh, separadas, pero por eso dije, le de un pliegue empírico-trascendental, ¿no? como un pliegue de esas, de esas dos dimensiones, ¿no? donde lo trasesto, trascendental, eh, impersonal, eh, de, no sé, desestratificado, totalmente indeterminado del barco, no es algo como podrían hacer, no es algo, yo no lo pienso al menos como algo eh, separado de lo empírico, sino como algo entrelazado con lo empírico. ¿no? Es el, ese es ahí quizás un problema que encuentro con algunas formulaciones del barco que hacen acord, que, que, que recuerdan la teología negativa, ¿no? donde lo plano trascendental aparecería como algo fuera de este mundo, bueno, más allá del ser y de la esencia, bueno, como quieren. No, sí, sí. En, en cambio, por eso también relacioné, digamos, esta explicité, digamos, mostré mis cartas al principio, cuando dije que esta investigación también se desprende un poco o dialoga un poco con la investigación en torno al pensamiento de Deleuze, que yo vengo realizando hace bastante, en donde el campo trascendental es pensado como algo inmanente. Eh, no como un más allá. ¿no? Entonces, eh, por eso hablo del nudo empírico trascendental, donde son dos dimensiones eh, que, que difieren de naturaleza, desde el punto de vista ontológico, son dos dimensiones totalmente distintas, dos planos distintos, pero que no hay que pensar como un, un más allá del mundo y un adentro del mundo, ¿no? sino que las intensidades justamente no se adaptan a la ontología empírica de las cosas y los sujetos, pero, sin embargo, atraviesan esas cosas y sujetos y, bueno, les propone una lógica, como dije, preindividual y transindividual. Pero bueno, por eso la palabra de Claire por ahí es la de pliegue, como pliegue empírico trascendental que justamente anuda dos dimensiones que en efecto son heterogéneas. No se pueden confundir lo empírico con lo trascendental, sin duda. Gracias. Perdón. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hace años que no nos vemos. ¿Abandonaste la universidad? ¿No? Bueno, ¿Alguien ¿no más tiene te alguna complicado? pregunta? Julián. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por todas las exposiciones, estuvieron súper interesantes. Bueno, bueno. Me arreta la computadora por tener la mano levantada. Eh, bueno, eh, quería hacer eh, preguntas específicamente a Alan y a Rafael. Eh, Alan, quería saber, eh, ante todo, una pregunta de curiosidad: ¿qué, qué te llevó a, a Bolívar Echeverría? Esas muy breve de curiosidad, porque en realidad puede ser muy larga, pero <ríe> ya que es de curiosidad, hagamos la breve. Pero Y un problema conceptual que me surge de un poco de. Por, coincidencias extrañas entre lo que planteaste y investigaciones que yo he hecho en torno a Deleuze, que de hecho Bolívar Echeverría en el libro sobre el barroco lo, lo elogia bastante a, al trabajo de Deleuze sobre, sobre el barroco y vos mencionaste ese, ese trabajo y lo pusiste medio en serie con otros trabajos de Bolívar Echeverría sobre el tema del capital y esta distinción valor de cambio, valor de uso y tal. la caracterización ya más puntual del, del capitalismo y bueno planteas como que, si seguís bien, la idea de que el barroco podría ser una manera alternativa o de otra forma respecto al capitalismo basado en la distinción, pero creo que Bolívar no habla sobre qué tiene que ver con el valor de uso, o sí, pero bueno, si podés especificar bien cómo se enlazan estos dos trabajos distintos de Bolívar en tanto a cómo funciona el capital, como distinción, valor de uso, valor de cambio, y cómo... Eh, el barroco aparece como un, o, o, un, una suerte de resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende la, la pregunta. ¿Hago las dos, Adrián, juntas o...? Eh, vamos de una por una, si no, así no se supera. Bueno, en principio, ¿cómo llegué? En realidad llegué de manera indirecta porque hace poco escribí un artículo sobre una defensa de una manera de hotheimer frente a las críticas que le hace en crítica del poder Janet. ¿sí? A partir de eso volvió a Echeverría lo linqué con Stefan Gandler, que es lo que decía antes, un alemán que emigró a México y hace una defensa enorme, inmensa sobre el pensamiento de Echeverría. Y después respecto a la segunda pregunta, cuando desarrollaba a Mónica, yo también esto lo linqueo, esta idea de Barroco, con esa idea de Michiana, ¿no? de salir del Apolinio representado por el capitalismo, darle todo constantemente un valor de uso, en ese sentido. Obviamente lo que vos decís está ¿sí? eh, muy fuerte, es osada la idea, pero no hay, yo no encuentro una propuesta más allá de, eh, a ver, eh, lo dionisiaco, lo que rompe, eh, aparece para mí la idea mucho de donación, es decir, lo que, a, lo que yo doy a partir de las particularidades propias de los pueblos, pero que no ofrezco supuestamente en un mercado ese, bueno, yo te doy algo a cambio de otra cosa. En ese sentido, una recuperación. Si querés, es una recuperación eh, político-estética. Por eso digo, recuperando la figura nichiana, diferenciarnos lo de Polinio con lo de Dionisiaco, y encontrar eso en lo cultural más de los pueblos eh, la resignificación que se alejaría de esa visión etnocentrista. Eh, Obviamente, lo que vos decís, Julián, está en vía de expansión, ¿sí? Eh, voy a empezar a trabajar con Bolívar Echeverría porque es realmente, yo me pregunto si nosotros como latinoamericanistas o como latinoamericanos no podemos representar eh, la teoría crítica. Y en ese aspecto concuerdo muchísimo con Gandler, porque yo estuve leyendo lo poco que leí, obviamente, de Bolívar Echeverría, creo que está eh, muchísimo más cerca de la continuidad, del, sobre todo del último Hotheimer y, y, y Adorno, ¿no? de la dialéctica de la ilustración, eh, de lo que está, por ejemplo, Jonet. Que, entre otra, otra de las críticas que uno le puede hacer es que Schoening no eh, retoma las, las feroces críticas de la violencia que se ejerció contra el pueblo judío, por ejemplo, ¿no? Es como, bueno, década del 80, bueno, antesala Habermas que también de alguna manera critico esa visión. Y, bueno, y trato de recuperar desde, y retomando la primera pregunta, la crítica que le hace Gandler a ver si puedo linkear y empezar a trabajar desde la teoría crítica latinoamericanista. Encuentro muchísimas cosas, ¿no? O sea, lo que también desarrollaba lo que eh, no solo eh, Jorge sino Mónica, de Cush y todo eso. Bueno, ¿cómo puedo empalmarlo todo esto? Y empezar a trabajar desde, desde Argentina, desde uno, en relación con México. Obviamente me falta muchísimo, pero bueno, de a poco vamos a seguir. No, por, eso, por eso te preguntaba, porque me parece buenísimo el gesto de recuperar a figura como Bolívar Echeverría para tratar de pensar desde acá algunos problemas. Lo único que voy bueno, si a mí me, me parece que la... Que, hay más que el barroco es un elemento tensionante de ciertas características del capitalismo, pero no deja de ser contemporáneo no, no, claro. con el surgimiento del capitalismo. Ahora no me acuerdo el nombre, pero yo había leído un autor francés que tenía una tesis opuesta, que, que decía que decía el barroco es el capitalismo. o sea Claro, de hecho es, una, es de hecho el barroco, como estos, como estructura eh, vivencial de... O, no quiero exagerar y me da un poco así, ¿no? pero como espíritu de la época, pero si no, totalmente, ¿sí? Claro. Porque viste que en un momento en el trabajo yo, claramente, como es un esbozo, eh, hay toda una genealogía enorme que no se puede, yo la verdad no la puedo condensar en este momento, en donde siglo XVII, XVIII, y él va re recuperando un montón de elementos, o sea, de cosas que a mí me exceden en conocimiento eh, y son brillantemente antropológicas. Pero el tema de, de, de las fiestas paganas para la iglesia, todo eso me parece un universo que la verdad que yo conocía a Cuyo. Entonces vos me preguntás eso y cuando empecé a leer a este, este muchacho ecuatoriano-mexicano dije, ok, me parece es, es impresionante y sí, no, además, es tan, no es tan sí, conocido. Está buenísimo, está buenísimo, además también permite replantear, no es lo mismo lo, lo que fueron esos siglos 16-17 en Europa que nuestras tierras, etcétera. Me parece que hay un montón de elementos, así que nada. me sí, sí, parece claro. eh, Espero la continuidad de tu, de tu laburo. Buenísimo. Gracias. Bueno, y ahora Rafael, pregunto yo de vuelta, Adrián. Bueno, eh, y para Rafael, bueno, yo eh, conozco un poco lo que de algunas de las cuestiones venía siguiendo el trabajo de, de Rafa, eh, pero me quedo un poquito con ganas de saber más eh, sobre la articulación, que fue un poco rápida al final, entre lo que planteaste desde el barco y lo de los juguetes perdidos. O sea, como que lo veo ahí, pero si, mi pregunta quizás no es muy específica, pero si puedes reponer un poquito más como ese, eh, ese juego que ves entre las dos dimensiones, si los juguetes perdidos vienen a resolver un problema, no creo que sea esa la idea, pero bueno si viene a resolver un problema donde queda muy inefable lo trascendental en Del Barco o si, podés, o si son cuestiones que ves que se potencian entre sí, como lo estás viendo. Eh, sí, son, digamos, en, en esta exposición apurada eh, necesariamente, y también es algo que, que estoy empezando a, a explorar, eh, lo primero que hay que decir es que son dos propuestas, dos, dos estilos también muy diferentes, el descargo del barco y el, los juguetes perdidos, así que no se trata necesariamente de conciliar o de, de, de, de hacer entrar las dos en una propuesta totalmente continua y, y, y suave, digamos, ¿no? Como si una cosa llevara a la otra de manera este, lógica, necesaria, ¿no? Obviamente, esto los estoy poniendo yo en, en, a dialogar juntos. Eh, porque, bueno, me llamó la atención el énfasis en, en lo intensivo, justamente en el concepto de intensidad, así que, bueno, es eso por un lado. Este, pero no, no creo que sean dos mitades de una filosofía a armar que van a encajar necesariamente de manera armónica. Eh, y por el otro, eh, sí, digamos, yo por eso repetí la cita esta de Oscar del Barco, eh, que... Concibe el campo trascendental como una igualdad no subjetiva. ¿no? Primero habría que ver qué significa igualdad no subjetiva. Él no lo dice. Lo notable es que en el escrito, eh, el otro Marx, que está compilado en, por, en la compilación de Caja Negra, eh, Alternativa de lo pos eh, bueno, él viene desarrollando su lectura de Marx en conjunción con, con, la, con una lectura de Nietzsche bastante heterodoxa, por, por decirlo como mínimo, digamos. Eh, y Deja esa frase, hablando de ese punto del más allá del sistema, eh, más allá de lo teórico, habla ahí en ese texto, y, y cierra el texto con esa frase, esa frase y no la, no la desarrolla, no explica qué significa esa frase, queda como algo un poco que viene a cerrar el texto casi desde afuera, cuando dice lo trascendental como eh, igualdad, no subjetiva, como condición del despliegue social de las intensidades. Punto final del texto. No lo despliega y en lo que leí hasta ahora del barco no encontré que desplegara esa idea en otro lado. Entonces me pareció interesante esta idea de que lo trascendental que el barco piensa en muchos escritos pueda ser pensado como una igualdad no subjetiva, o sea, igualdad de cosas que no son sujetos. No sabemos bien qué son porque el barco no lo dice ahí, entonces solo podemos, hasta ahora con lo que puedo leer, especular acerca de igualdad de qué este, si no son sujetos. Eh, pero me interesó esa idea de condición del despliegue social de las intensidades y justo coincidió que yo estaba leyendo al barco y los juguetes perdidos al mismo tiempo, yo digo, el despliegue social de las intensidades es lo que tratan de pensar los juguetes perdidos en sus investigaciones este, en los barrios del conurbano. Entonces, eh, un, un poco ese, esa frase es el link, hablábamos antes a raíz de la pregunta de Mónica del pliegue empírico trascendental, me parece que esa frase del barco, el nombre de ese pliegue, ¿no? ¿Cómo pasar de eso...? inefable, que efectivamente a veces en el barco eh, es, es muy difícil de, de, de asir, pero bueno, justamente es lo inacible por, por naturaleza. Entonces él, eh, que también es poeta, entonces torciona el lenguaje permanentemente, como los viejos místicos medievales, este, para, para hablar de aquello de lo que no se puede hablar, y a mí esa formulación ne, negativa de del barco eh, no me alcanza. Me, me gusta, me encanta, me convoca, me hace pensar mucho, pero no me alcanza. Entonces, eh, cuando él pasa al, al campo empírico de las resistencias y las creaciones, lo menciona al pasar en varios textos, pero bueno, lo enumera, ¿no? dice, bueno, las resistencias ancestrales por los territorios originarios, las luchas por la diversidad de género, ambientales etc. y bueno, y hace como una lista rápida de cuestiones empíricas que, que bueno, que aparecen ahí como, como despliegue, social de las intensidades, ¿no? Pero entonces ahí me parece que el colectivo Juetes Perdidos se aporta una, una perspectiva más, más, más vital, más afirmativa, si se quiere, eh, para pensar lo social, ¿no? Porque el, el tema con Delbarco es que él tiene una deriva que después va más hacia lo místico, como decía, como dije en la exposición, ¿no? hace una deriva mística de lo político. Eh, y él mismo dice, bueno, es un concepto un poco loco de política, ¿no? es un poco loco decir que esto es la política, pero sin esto no hay política posible. Es un poco lo que plantea ¿no? Entonces, a mí me parece que, que los juguetes perdidos, no sé si si la palabra, como bien dijiste, resolver el problema, pero sí aportar una perspectiva un poco más anclada, concreta, anclada aparte bien empíricamente en territorios concretos, ¿no? eh, Tampoco me gustaría que dar a entender que lo que plantean los juguetes perdidos se puede extrapolar para pensar otros territorios. O sea, lo que ellos piensan, lo piensan para los barrios, del conurbano bonaerense, barrios, bueno, ellos dicen nuevos barrios, ¿no? Este, eh, quiero decir, para pensar otros territorios sensibles habría que hacer otras investigaciones empíricas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece eso, un, un, un comienzo, digamos, para, para pensar ontológicamente esos, esos dos planos. Y, bueno, un tanteo, ¿no? Medio experimental que todavía no sé muy bien a dónde me va, me va a llevar. Una pregunta para Jorge y otra para Mónica. Jorge, eh, no sé, digamos, si Kush o los autores que vos estás investigando, ¿cómo piensan la relación entre lo popular y lo masivo? ¿No? Ese sería. Y Mónica, no sé si estás o te fuiste. Mónica. Bueno, Estoy con el celular. Estoy con el celular. Ah. No. Bueno, una parte que, que, que se interrumpió en tu, en tu exposición fue la distinción que hacías entre signo e indicio. Eso, digamos, quedó como trunco. Me gustaría ver, bueno, si podés decir algo sobre eso. Pues empezamos con Jorge. Bien, gracias por la pregunta. Este, eh, primero, eh, especialmente, primero me voy a situar en Cush. ¿no? Eh, este, Cush, el, este, el planteo de, de lo masivo lo distingue de, del concepto pueblo, lo tiene bastante diferenciado. De hecho, este, eh, lo masivo en sí mismo no, no es una problemática que, que lo aborde directamente, en el sentido de detenerse de a, a criticarlo, a analizarlo estrictamente, ya que lo que va a buscar en, ahí, en, en, en, esa, en esa realidad, este, es un trasfondo más ontológico este, cultural eh, lo masivo que queda dentro más del plano sociológico este, eh, y dentro de la realidad empírica este, social eh, tiene un trasfondo este, que, ha, que hace a lo cultural que es lo que aborda Kush. Este, ese, ese trasfondo está más referido a lo que él habla como pueblo pero ciertamente no coincide abso absolutamente con, con sus colegas de, este, de trabajo, de compañeros de, eh, de la filosofía de la liberación, por ejemplo. Este, al, eh, de hecho, es, es, inclusive más allá de la Argentina, es, es, es conocida las, las, los debates que, que tú supo tener con Freire, por ejemplo, sobre esa misma cuestión. Este, en la que Freire tenía una, una, una postura totalmente distinta, este, más, más cercana al, al abordaje de lo empírico, este, aunque eh, ciertamente Kush no, no, no se va de lo empírico, porque de hecho de lo propio y lo característico de él fue ir al trabajo de campo. Este, eh, y, y eso es lo que lo transformó en, en, un, en un pensador extraño, dentro de eh, y lo sacó de la academia, ¿no? de, de la filosofía. Este, pero, sin embargo, el, su, este, el centro y su, y su enfoque, propiamente dicho, está en el, en el fenómeno cultural este, del pueblo, ¿no? Que, que está más allá de, del, del análisis eh, sociológico, etnológico de pueblo. Muchas gracias. Gracias. Mónica. Bueno, gracias también, Adrián, por la, eh, por la pregunta, eh, y, y gracias a Jorge también, aunque eh, no sé si puedo, pero me gustaría esto de la, la discusión de Freire Kush me parece que tiene otro sentido. Lo que le critica Kush eh, a, a Freire es el hecho de que hable de desarrollo. ¿no? La palabra desarrollismo es la que a Kush le hace demasiado ruido y es lo que critica en Freire. Es como si estuviera utilizando eh, las herramientas eurocéntricas para querer eh, de algún modo liberar eh, algo que no se va a liberar si no es pensándose como mestizo, ¿no? O mestiza. Eh, nada, pero la otra parte, esta de que vos comentabas, no, no, no la tenía. Bueno, respecto de lo que decís, Adrián, esto del, de que el signo se fagocitó eh, los indicios, eh, no es de Kush, es de Delini. Eh, Delini, eh, no sé si, si lo conocen, pero es un... Era... Eh, un trabajador social, ¿no? pero que escribía, eh, laburaba con eh, niños, niñas y jóvenes autistas. Desde ese lugar lo que busca es otro tipo de lenguaje. No es el lenguaje, por eso digo que tiene una interpretación muy particular de Wittgenstein, porque no es el lenguaje de la palabra, sino que es el lenguaje, si se quiere, del cuerpo. El lenguaje del cuerpo está de algún modo, vinculado a, la, a eso que él llama la, la memoria de especie, ¿no? Entonces ahí eh, eh, uno puede ver eh, al, algún indicio, pero sin embargo eh, se, se, se lo fagocita, ¿sí? se va fagocitando justamente, creo yo, entiendo yo, por esta asimilación eh, de, de la cultura en detrimento de lo, de lo vegetal, como dice Kush, no de lo, eh, de lo corporal, de lo biológico. Eh, no sé si me explico, pero hay ahí una diferenciación que tiene que ver con el amparo, el asilar, como dice Deligny, que tiene que ver con poner cuerpo, ponerle el cuerpo a la vida, ponerle el cuerpo a la, a, a la situación relacional. Y no tanto la palabra, el discurso, eh, sino más bien eh, pensarnos, si querés, como algo así como más animales, que eh, por eso habla de la memoria de especie. No me gusta esto, me gusta eso de la memoria de especie, que me parece que es muy similar a la vegetalidad de la que habla Kush. ¿no? Eh, eso, no sé si me, me pude expresarlo conmigo. No, muy mi... no, no, claro, muy no, claro. Nos queda tiempo para una pregunta más, una intervención más. No sé si alguien quiere. Me... Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por las exposiciones, estuvo muy bueno. Yo le quería preguntar a Rafa, no sé si me va a salir muy bien formulada la pregunta, pero cuando hablabas de, del barco, uno de, eh, de los nombres para lo que estaba fuera del, del sistema era lo no político, y un poco lo nombraste en la respuesta, a Juli, pero... No me queda claro cuál sería la relación entre las formas de vida creadas o, o comentadas por, por los juguetes perdidos y la política. Porque a veces hablas, bueno, de pensar lo social, pero aparecería esto que al estar más allá del sistema podría llamarse no político. Y en qué sentido estas formas de vida no serían el sistema cambiándose a sí mismo o queriendo cambiarse. Eh, o bueno, eso. Bueno, gracias Juan por la pregunta. Eh, sí, eh, yo creo que esas, esas formulaciones negativas del barco tienen que ver también con un, con un, un gesto permanente en la escritura del barco, que es la, la proliferación de paradojas. ¿no? Eh, en, en, en, en un texto reciente, digo, Tatián lo llama algo así como, la, si no recuerdo mal, cito de memoria, eh, una estrategia de la afirmación destituida. Eh, entonces, él del el, el barco todo el, en muchos textos eh, dice, bueno, un, un dios sin dios, hombre sin hombre, y así, ¿no? Entonces, como que no se queda, bueno, <risa> entonces, ¿qué, está, qué, ¿qué es lo que está tratando de nombrar esto? ¿no? Entonces, bueno, me parece que con lo político y lo no político, el sistema y el no sistema, hay algo de eso también. Aunque él no dice nunca que, hasta que yo sepa el sistema sin sistema. Eh, pero política sin política, sí. Eh, yo creo que ahí está tratando de nombrar... un era de lo que Beres y Guatari llaman lo micropolítico, ¿no? es decir, una política que no es la política de partidos, de representación, etcétera. Yo, yo creo que va eh, por ese lado, ¿no? Entonces sería una, una política más allá de la política instituida, si se quiere, ¿no? eh, Yo creo que, que va un poco en ese sentido. Eh, pero bueno, justamente, digamos, Insistí un poco sobre el tema del pliegue entre lo empírico y lo trascendental porque, bueno, me parece que el, el, el desafío eh, sería pensar justamente ese, ese entre, digamos, ¿no? Cómo pensar el pliegue entre lo empírico y lo trascendental, pero también, podríamos decir, dentro de lo empírico, el, el otro gran pliegue entre lo micropolítico y lo macropolítico, ¿no? Este, me parece ahí que hay varios nudos por, por, por, por pensar. Eh, la perspectiva de las dos filosofías yo creo que es claramente micropolítica y quizás de los dos el, el, la perspectiva más amigable a un, a un pensamiento del nudo con lo macropolítico sería la de juguetes perdidos. Eh, pero, bueno, algo, algo de eso también es voz del barco sin meterse en eso. que No le interesa del todo meterse por ahí, sino simplemente decir, bueno, este, este plano es necesario, está ahí, eh, hay que lidiar con eso también pero no, no, no, no se mete mucho en cómo sería esa, esa articulación. Este, así que, bueno, yo, yo tendería a interpretar lo, lo político de, o la politicidad de la que hablan los juguetes perdidos en términos de una micropolítica, pero, pero también sin, que no deja de estar atenta a las formas de vida que habilitan los movimientos macropolíticos. ¿no? Ellos cuando hablan del kirchnerismo, algo que, que, que rescatábamos, mucho con con Juli en la lectura conjunta que hicimos de los juguetes perdidos era, es esta idea del kirchnerismo como un movimiento macropolítico eh, que se caracterizó digamos que, que, que se caracterizó por un dejar hacer por un dejar proliferar esas formas de vida por, por habilitar eh, recursos digamos para que esas formas de vida proliferaran pero bueno en los modos en que esas formas de vida proliferaron o proliferan son impredecibles para la esfera macro ¿no? es el, es, son como Por eso ya se hablan de los pibes silvestres, ¿no? de la vegetación silvestre, aparece de vuelta la metáfora de lo vegetal, eh, que viene este, como espectro asediando esta mesa, este, como, como, como, como cosa que crece rizomáticamente, podríamos decir también, este, más allá del macro-político. Eh, me parece que son todas cuestiones para seguir pensando, no sé, Sí, estoy respondiendo mucho a lo, a lo que preguntaste, Juan, es más para seguir charlando. Gracias. Bueno, sí, buenísimo, gracias. Eh, muchas gracias a todos por su participación. La verdad fue una mesa, a mí me gustó muchísimo, exposiciones impecables, preguntas impecables y respuestas eh, impecables. Les paso, antes de cerrar la mesa, un pequeño aviso. Los que necesiten el certificado de asistencia y de participación una vez que finalizan las jornadas, manden un mail solicitándolo al mail oficial de la jornada, que es este que le puse acá en el chat. ¿Sí? Así los confeccionamos y se los mandamos por, por mail. Bueno, y los invito a seguir participando en estas jornadas, en las próximas comisiones y en las mesas que comienzan a la tarde. Bueno, les tengo un aplauso. Muy bien. Gracias. a todos. Muchas gracias. gracias. gracias. Nos, vemos. gracias. Nos, vemos. Nos, vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.